muy bien en este video vamos a hablar sobre las eh, selecciones hay dos tipos de selecciones la selección de la línea de tiempo que es básicamente la de reproducción y la selección de edición entonces para esto aquí tengo la sesión de esta orquesta ecléctica vamos a ver de este lado tenemos un instrumento este entonces si yo le doy reproducción Notan que aquí arriba hay unas flechas azules, pues estas dos flechas, que en realidad son dos porque hay un cursor parpadeando en medio de las dos, justamente ahí, significa que tanto el inicio como el final de la selección, cosa que no tengo hecha, no tengo ninguna selección, el inicio y el final es exactamente el mismo. Independientemente de la escala de tiempo que estemos usando, minutos y segundos, compases o timecode, aquí en la duración o length nos dice que esto dura cero. Y esto me indica que no tengo hecha una selección. Hay varias cosas involucradas aquí que son importantes. Voy a regresarme a compases. Una de ellas, no puedo usar los comandos de edición a menos de que tenga algo seleccionado. Entonces una buena forma de ver si tengo algo seleccionado es revisar si aquí en la duración hay algún valor mayor que cero. ¿okay? Ahora, esto que tengo seleccionado es una selección. Lo que tengo aquí abajo seleccionado es una selección de edición. Ok. Edición. ¿Por qué es una selección de edición? Porque si yo le doy copiar o pegar o cualquier otra operación de edición, por ejemplo, le doy comando C, en Windows sería control C, y luego me paso a otro lugar y le digo comando V o comando D de eh, vivo, <ríe> este, puedo copiar y pegar algo. Esto que estoy copiando y pegando solo copia lo que tengo en mi selección de edición ok y hay que distinguir entre esta selección de edición y estas flechas que están arriba en este caso de hecho lo voy a hacer en el canal que está arriba si selecciono algo en este canal simultáneamente se seleccionan las dos tanto la selección de edición que puedo copiar pegar y hacer otras cosas y la selección de reproducción voy a bajarle un poco al volumen y voy a hacer una selección de aquí hasta acá y vamos a ver cómo suena esto si yo le doy reproducción la reproducción empieza desde la flecha azul izquierda hasta la flecha azul derecha. Y en este caso, el cursor de reproducción, que es el de arriba, o la selección de reproducción, es idéntica a la selección con la que voy a editar. ¿Okay? Eh, dicho sea de paso también que si tengo un canal activo para grabar, por ejemplo, este canal para, listo para grabar, en este caso, las flechas que eran azules se convierten en flechas rojas, pero siguen siendo exactamente lo mismo, funcionan exactamente para lo mismo. Tú puedes darle clic y arrastrar la flecha a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de estos casos, y ajustar la, el cursor o la selección de reproducción. Ahora, ojo con esto. Si me voy justo abajo de la lupa, justo abajo del eh, zoomer, tengo este icono de aquí, muy importante ver cómo este icono tiene flechita hacia abajo, flechita para, flechita para arriba y luego un icono que son como unos corchetes, resulta que cuando esto está junto, está vinculado el cursor de reproducción que es el de la izquierda que son estas flechitas es idéntico al cursor de edición que es el símbolo que está aquí a la derecha ¿Okay? si lo desvinculo, en inglés a esta opción se llama Link Timeline en Edit Selection de hecho, se puede activar desde el menú de Options, Link Timeline and Edit Selection. En este caso estaba activa y yo la deshabilité. ¿okay? Ahora, si yo tengo esto seleccionado, como había hecho una selección y las dos son idénticas, si ahora selecciono algo como selección de edición, vean cómo aparece otro símbolo aquí arriba en nuestra línea de tiempo. Tengo... El cursor de reproducción o la selección de reproducción que empiezan las flechas azules y terminan las flechas azules, bueno, inician la flecha izquierda azul y termina en la flecha azul derecha. También tengo un cursor o un, una selección de edición y esta es la que me permite copiar o pegar. Esto saca de onda, ¿por qué? Porque si le doy playback o reproducción, el cursor empieza a reproducir desde antes. Que lo que tengo seleccionado y parece como un pre-roll cuando en realidad no es un pre-roll, simplemente es porque las dos selecciones están desvinculadas. Ok, hay que estar muy conscientes de esto y, sobre todo, para los niveles básicos de Pro Tools, eh, de repente es bueno echarle un vistazo al Link Timeline and Edit Selection que esté activo para que no tengamos estas broncas. Sale, entonces, bueno, básicamente mencionarlo: eh, la selección que hacemos sobre el canal, sobre el clip, sobre el track. Es una selección de edición que muchísimas veces coincide con la selección de reproducción, pero podemos desvincularla. Voy a mencionar algo un poquito más abstracto, pero vamos a mostrarlo aquí arriba. Aquí tengo mi ventana de transporte. Si yo tengo desvinculados los dos eh, cursores o los dos, eh, ¿cómo se llaman? Las dos selecciones. Cuando yo selecciono algo para editar, los números que se actualizan son estos de aquí arriba que están en mi ventana de edición. Tiene sentido porque esta es una selección de edición y los números en la ventana de edición son los que se mueven. No se mueven o no se actualizan los números en la ventana de transporte, que la ventana de transporte es playback ¿okay? o reproducción. Si yo ajusto la entrada o la salida de lo que es el cursor de reproducción, en el caso de mover la flecha izquierda se mueven ambas ventanas, pero... Mira cómo se mueve nada más en el, en, la, en el número principal que está aquí arriba y no en estos de aquí que son los de edición. En la ventana de transporte sí se actualizan estos números y también se actualizan aquí abajo. Entonces en realidad tenemos dos tipos de nomenclaturas o dos tipos de, de cursores y de campos. El de reproducción que está en la ventana de transport, y el de edit que está en la ventana de edición. Entonces bueno, son detalles curiosos que tal vez no habíamos visto y siempre ayuda por lo menos eh, pensar en esto de que a veces queremos tener los dos cursores juntos o las dos eh, formas de reproducir y de editar juntas, o a veces nos convendrá separarlos. Bueno, yo sé que tal vez eché eh, aquí un rollo medio mareador, pero de repente es bueno estar conscientes de esto, observarlo, y saber que podemos activar o desactivar cosas desde, la, desde el menú de Options, y para todo lo que tiene que ver con edición y demás, yo recomiendo que para niveles básicos siempre tengas activo el link timeline and edit selection. Sale bueno, creo que ya me extendí un poquito, eh, pero bueno, como este video hay muchos más, te, te invito por supuesto a ver todos los demás videos, aprender un montón, ya sea un video o dos o tres o los que quieras. Cada vez que entres aquí a este canal y pues bueno, espero que sirva. No duden en contactarme y pues nos vemos muy pronto.